En el video del día de hoy, Alexi, Azu, Rabito y Kepley jugarán de Atropello en GTA V En el cual deberán hacer equipo de dos personas Por un lado estarán los corredores y por el otro los arrolladores ¿Qué equipo crees que será el ganador? ¿Equipo Alexi y Rabito o equipo Kepley y Azu? Déjamelo saber en los comentarios Y recuerda dejar también tu grandioso like Y más que decir, ¡comenzamos! Y hola que tal, ranita del canal aquí Capla pleno video. para ustedes también que te hacingo con azules y rabito hola chicos hola. Hola. hola hola Y hoy estamos en un correo te atropello Y primeramente me toca a mi Conazu correr ¡Hola! Nos ¡Vamos! <risa> Como los team corredores y el otro team. Son los que los tiene que hacer Los aplastan al por acá. Oye, oye, no. Oye, no. Sáquese, asqueroso. Oye, oye, oye, que tienen un arma para dispararnos. Oye, oye, ¿y qué hace este aquí, loco? ¿Qué hace este metiche aquí? ¡Sáquese, que ¡Sáquese, metiche! ¡Vamos! vamos, ¡Corre! Ese golpe, así recibimos una vamos. visita Mataron a mi panita Lo mataron Así se saludan en mi pueblo, bro A ver, cerramos la puerta ¿Qué pedo? Ese güey en que puede luchar que el mundista vive oh, ¿Qué ¿tú pedo? ¿tú traer... Cuidado, hay ¿tú? un ¿qué? macaco, hay un macaco Es what? Donkey Kong, prate Saquese la chucha Me disparan, me disparan, what the fuck ¿Qué viste? Corre What the fuck Vale, vale, vale Oye, vale, no vale. me habían dicho que contrataron a personas para que me Uy. mataran ¡Voy a morir. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con el Alexi! ¡No! ¡Azu! Ah, su... ¡Siu! <risa> ¡Chastaste a tu propio equipo! ¡Qué imbécil! No, no yo no fui Le cayó tremendo eh, esta escantarilla. Tremendo no tubo sí, Te me veo, te... Capley, te veo Oye, pero, pero, pero tú contrataste personas Sí, ¿eh? me están disparando ¡Ah, ya te ve, ya te ve! ¡Eres el de verde! ¡Pues claro! El ¡Ven por verde, acá el traqueador! Papu, a ver, a ver, atrévete Atrévete a venir a por mí, papu Me atrevo, me atrevo, me atrevo, mentico desgraciado A ver, a ver, atrévete No, ala, viste Estás muy malo, bro, eres muy malo eres muy malo, no ¡Satly, ya gánales! Es momento de sacar el poder! ¡Ábrete, César! Te veo muy confiado ¡No! ¡No manches! Muerto, así. muerto. ¡Bien! Mira ahorita, somos vehículos. ¡Somos vehiculazos! Wow, mira, ¡Vamos a votar los Catplay! ¡Esto es muy fácil! Nos vamos a vengar ahora sí, mira, aquí hay uno, aquí hay un muñaño, aquí hay un muñaño. ¡Faa! <risa> oh, bueno, pues, <risa> ¡Pero ese con la madre! robito, robito, robito! Antes de que me den cuenta Dale, vamos, vamos, con que sube, sube a ver, Vamos, se está viendo. ¿What? ¡No manches! Pero, ¡Pero bájese de ahí! ¡Bájese! ¡O <risa> si qué? ¡O ¿Qué, ¿Qué? ¡Qué asco, loco! A ver, cogemos carrerilla, carrerilla. Ahí los veo. ¡What the fuck! ¡Toma, carrerilla! No, no, escondido. ¡Están aquí! ¡Están campeando! ¡Se están escondiendo entre, entre los dos árboles. la Lexi! ¡What the fuck! ¡Las personas que están aquí arriba también nos disparan! ¡Rabito! Cada vez que a mí me dicen toreto, ¡Ay, no! Oh, ya, pero no se no no, les de por ningún lado No, ¡Tome! no me disparen No, no. Me vamos ¿Qué? ¿Qué? Sí Vamos, let's go ¿Qué? Vamos, let's go Hemos ganado, Azul sí, no Le muere con todo, compana Vamos, vamos no Incursión, no. incursión ¿Qué? ¿Qué? Incursión Va no, no. que es a ya, tucha no, no. No mames, si y, y esta pelona, what oh, no. the fuck? ¿Qué pedo? No, ¿Qué pelona? ¿De qué pelona estás hablando? No, aquí. ¿Cuál aquí? pelona? ¿De qué hablas? No, ¡Ah, tu no. madre! ¿Pero por qué siempre vienes de Beticha? Que te puedo no, no, No, no, no, no te lo puedo creer. No, esto no puede ser, qué asco. Vamos, Asu! tú puedes, Asu! Vamos, let's go, vamos, vamos. Quiero a ver, a ver ya, voy, marito, ya, voy. ¿Quedamos a su yo? Nada, esto para eso desde la partida Pero muchas gracias por quitarme el Gori. Yo confío en mi tin. Mi tin es... Es que porque el macaco me estaba disparando. Pero ahora voy a por ti. Vamos a su No mátale! No me fácil No go No me me No mate ¡Me puso No papá? Tienen que retirar porque nosotros estamos dominando este fuego, brother. Anira, nos están subestimando muy feo, Rabito. Yo creo que es momento de mostrar nuestras habilidades. Uh, vamos no, cambiar. El nivel. Uh, exacto. No. Las horas invertidas. WTF. No. ¿Habilidades de qué? ¿Habilidades de qué? Habilidades que te hacen no lo entenderías. No eres un pro ¿Nontas, Keble, ¿ontas? Te quiero mostrar a un buen amigo mío. Corre, corre, corre. A corre, corre, corre, corre. Amigo? Se llama ¿La ametralladora? ¿La ¿La ametralladora. Vente para no, acá. Loco, loco, loco. No me, no me digas que. ¡No, no, es que tienen toma, armas! ¡No, man! ¡Ah! ¡Efectivamente! ¡Tenemos ey, ey! armas! Ten cuidado, vaso, ten cuidado, vaso. Hay que tirarlo, pero con cuidado, porque tienen armas. Cuidado. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, reparado con tus chantitas. Te lo pueden explotar La estrategia perfecta, amigo Voy hacia la meta Oye, oye, está pero cambiando. Pero que nos estamos olvidando a Alexi Que Alexi está avanzando bastante ¿Cómo? ¿Sí es Alexi, sí, podemos negociar, vamos Un poquito jamás, más bien Jamás, jamás eh, ¿Cómo que jamás? Perdedores, perdedores, perdedores. Negociemos ¿Dónde 500 ¿Dólares? Si me la paz nunca fue no, una no. opción me salvo. ¡Uy! Casi me da, casi me da, casi me da, casi me da. Uy. ¡Vámonos, vámonos, loco! loco. Voy detrás tuya, Alexi. ¡Loco, loco, uh, loco! loco, loco. ¡Qué llegan, qué llegan, qué llegan, qué llegan! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! qué vienen, ahí vienen! No, no, no, me caigo, me caigo Toma no. oh, no me... Vamos, vamos, vamos, si ellos tienen armas Yo también tengo armas, voy a bajarme, voy a revisar tantito A ver si tengo voy, ¡Ay, voy, voy me ¿Me ¿Me ¡Asu, Asu, ah, Asu, me volquearon el vehículo, Asu! ¡Asu, ayúdame, estoy ya tiene no el otro veo, lado! Papuro, ¡Ay, voy, ay voy, no voy, voy, voy! Oiga, chicos, oiga, chicos tregua, tregua, tregua! ¡Por favor! ¡Así! Te entre Te bailo, te bailo, bro. un perreíto Un Dale, intenso Dale, dale, no, dale entre vosotros! ¡Bailen entre vosotros! ¡Bailen entre vosotros! ¡Bailen entre vosotros! ¡Bailen entre vosotros! ¡Bailen Huye, Huye, no, huyo. La ¿Dónde se va? ¡Ven para acá! ¡No, no manches! De la la ya viene a por ti! Están atrás, no. están atrás. Cuidado, te cuidado, ahí está Rabbi. No, por aquí la detecté, por aquí Ay, la detecté. Te estoy viendo. No, no, Ay, no, no te Ay. ha visto, no te ha visto, no te ha visto, no te ha visto, no te ha visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que se acerca, creo que se acerca, ¿eh? No. ¡La vi, la vi! ¡No manches, te dio! ¡No Ya sabes que si no ganamos esta ronda, estamos fritos, porque ellos tienen más puntos que nosotros Yo quiero, Polito, yo mira cómo estamos Vénganse perros, que le vamos ¿Todo? a dar sus buenos vergazos. Correggios, adiós señora ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos ¡Los veo! ¡Vale, vale! Corre, ¡Avancemos, corre, corre, corre, avancemos, corre. avancemos, avancemos, avancemos! Pero amigos, salgan que se les ve un poco tímidos, ¿no quieren un poco ¿Un, de carrocería? No, no No quiero, madre, no quiero carro, ¿verdad? no quiero... Sí. No quiero. Ustedes bien puedan y pasen eso, eso, vamos, mamá. Azu, Azu, Azu, Azu, córrele, córrele, córrele rápido, rápido! rápido ¡No puede ¡Hola! A, ay, ay, ¡Le dieron a Azu, loco! ¡Cayó encima de la caja! ¡Entrale, entra! ¡Le viene en el tobillo izquierdo! ¡Qué dice que hay un macaco! ¡Éntrale, asu entra! ¡Pero, pero, entrale. ¡No, espérate, manita! de apacita. desde que entre! Oh, ¡No! ¡Qué! ¡Pero me acabe! ¿Qué? ¡¿Qué le haces a mi compañera?! <ríe> ¡Me la acabe! ¡No, man! ¡Jarito! ¡Qué loco la Amigo, a tu compañera y te metió un zape a ti. No, no, ¡Qué no, no. buen madrazo le dio! ¡Uy, mira un macaco <risa> muerto! ¡Qué pedo! Loco, hay un simio aquí no, muerto. No a tapar. Ganar. El gano, único simio que va a morir eres tú. Yo... Sal, hijo de tu madre. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo voy a ganar, es mi destino. Vamos. Vamos, vamos, let's go. Vamos, Esto vamos. lleva diciéndose como cinco rondas y no llega. <risa> esta vez es la verdadera, esta vez es la verdadera. Los otros era pues de bromita. Ay, Para mí que está mintiendo. Oye, dónde? No, Man. ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡No! qué uh, Espérate, no. pero oh, todavía mío, quedan lo lo los lo dos lo pensé, lo que, pensé que nada más quedaba uno Son los dos vehículos ¿Cómo va a quedar uno? Si somos el mejor equipo vale, ale, ale, ale, ¡Claro, lo Aquí. uy, uy! ¡Uy! uy, estoy uy. Cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que pasar! ¡Toma! Los que... Vamos, vamos! ¡Ah, si sí estaba por ti! Voy a ganar, voy a ganar Dale, ¡No! ¡Me andan disparando! ¡Me andan disparando! ¿Qué, ¡Qué chucha con los NPCs de este! No, no, no. ¡A la máquina! ¡Loco, casi me da A ver, ahí está ¡Mátalo! ¿Qué? ¡Estoy recuperando no, no. vidas! ¡Ah! Que ¡Estoy en rojo! ¡Estoy en rojo, estoy en rojo! Oh, ¡Pasito pasito, manito! Pasito, ¡No! Manito. ¡Pero se acaba de suicidar uno! ¡He muerto! <risa> ¡Qué madres! Vale, vale, vale, vale por ¡Ah, eso. pero aquí le quedó el vehículo! ¡Uy, espero que, que pasando esto! ¡No loco, toques loco. mi auto! ¿Sabes? ¡Eso cuesta más tí, que tu casa! por ti, ¡Cuidado, comple ¡Vamos! para la madre, a la, la transformación. A huevo, vámonos. Córrele, córrele, perro. Llegamos, llegamos. Oh, no, sí llegamos. Sí. Oh, sí. No, oh, yeah, bro. Ahora Voy a por ti, papu Voy a por ti ¡Rabito, corre por tu vida! ¡No, me, no mires con atrás! Me, ¡Continúa! ¡Vamos, Rabito! ¡La táctica, la táctica! ¡Escóndete, escóndete! ¡Lo he escondido, es escondido, eh. escondido! ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Hola, bro! Es? <ríe> ¡Hola! <ríe> ¡No vaquen! ¡No vaquen! ¡No, no! ¡Me atropelló! ¡Vamos! ¡No! ¡Let's go! ¡Lo lograste! ¡Hemos ganado! por Dios! El que gane esta ronda va a ganar 500 dólares. Papu, estamos en empate. Y ¿Cómo? En empate. ¿500 dólares? ¡500 dólares! ¡Claro, no bro! Hombre, haberlo dicho desde un instante y lo hubiéramos traijardeado hasta ganar en la primera. ¡Claro, claro! claro Bro, 500 dólares para el diamantito pal free, bro! ¡Qué pesado! ¡Diamantitos pal free ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Eso no, ¡No podemos sé, perder! ¡Tengo que ganarle! ¡Esos robos eran míos! ¡Ah! ¡What the ah! fuck! ¡Hola, hola! Oh, ¡Hola, máquina! mira mira, mira! mira. Ustedes se están creyendo mucho. Nosotros menos vamos por aquí. Hola, ¡Hola madre. Que sí si sí me da, que si me da. Yo logro, revivir, creo que ya, vida, es hora, ya, aquí, ya de ser así. buena onda. Hay que, hay que sacar no? las armas pesadas. ¿Cómo? ¡Vémosle! ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo que armas pesadas? ¿Cómo que armas pesadas? Sí, no más armas ¡No mames! ¡No me ¡No me manches, me están me me ¡No me ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No puede! ¡Asu! ¡Cuidado! ¡Cuidado que! ¡Esto! ¡Esto vinieron de... de... de... ¡No puedo girar! no puedo ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Me desquilo la Lesslie! ¡Qué asco! ¡Asu! ¡Gana! ¡Confío en ti son ¡500 dólares! amigos ganadores! ¡Quiero mis 500 dolaritos! ¡Vámonos! ¡Uh, 500 dólares! Oye, no, no te vi muy convencido de querer dármelos ¡Hola, no, no, no, la verdad es que no, no! ¡Qué asco tramposo!